Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches con todos. Mi nombre es Elena, Elena Janini. Yo trabajo con aprendizaje en desarrollo aquí en la Alliance for Child Protection in Accent. Nos gustaría darles la bienvenida el día de hoy a este webinar sobre el desarrollo de la capacidad y adaptación. Pero primero. Me gustaría darles la oportunidad a todos nuestros maravillosos panelistas que están aquí conmigo el día de hoy para presentarse. Así que voy a pasar la palabra a Nesrin, que está conmigo aquí en la pantalla. Así que para que te presentes, Nesrin. Hola, mi nombre es Nesrin Yassin. Soy la gerente de calidad eh, del proyecto en, en Líbano. Buenos días. Buenas noches. Qué felicidad estar con ustedes el día de hoy en este webinar. Mi nombre es Marianne Aboud y yo trabajo con World Child en Líbano y yo soy coordinadora de soporte. Muchas gracias, Marianne Charlotte. ¿Quieres seguir? Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Charlotte Bergen y yo trabajo con el Interagency Network para Educación y en Emergencias. Entonces, soy una contraparte del Child Protection Alliance. Estoy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. Hola a todos. Mi nombre es Joy. Yo trabajo con World Vision como asesora técnica de protección de los niños. Estoy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. Muy bien. Muchísimas gracias, Nisrin, Marian, Charlotte y Joy, por estar con nosotros el día de hoy. Así que como uh, les estaba the, este es un webinar para presentar algunos estudios de caso sobre el desarrollo de la capacidad de sus adaptaciones durante COVID-19. Así que lo que decidimos fue que algunos de los trabajos que nosotros habíamos visto en estos estudios fue tan interesante que sería muy bueno compartirla con un público más amplio, así que por eso estamos aquí el día de hoy. Hoy día vamos a hablar de las tres iniciativas. La primera que se va a, a presentar a través de Nisrin y Marianne. Es de World Child en Líbano, donde prácticamente una iniciativa de los eh, cuidadores ya estaba en marcha antes del COVID-19. Y por supuesto, debido a las restricciones respecto de distanciamiento social, etcétera Entonces esta iniciativa no podía continuar. Y es por eso que nuestros colecti, nuestros colegas adaptaron esta iniciativa para hacerle de una forma remota. Entonces vamos a escuchar de eso en pocos segundos. La otra iniciativa que vamos a abordar viene de una agencia entre entre varias. Agencias que es INI, que muchos le conocemos así y ellos tienen unos esfuerzos continuos para seguir uh, capacitando a los practicantes los sobre los estándares mínimos de educación y esto nuevamente tuvo como un desafío debido a las restricciones de viajes. Entonces, eh, hacía muy difícil que se hagan las capacitaciones. Entonces, muy importante para mantener un nivel de interactividad, se hizo una facilitación remota. Y vamos a escuchar más sobre esto de Charlotte. Y para cerrar de Joy, vamos a escuchar una experiencia que ellos comenzaron su propia acción eh, y programa de educación en el 2020 que, que combinó módulos en línea, eh, reuniones virtuales y uh, algo residencial, residencial de cinco días. Eh, obviamente la pandemia también para World Vision les hizo cambiar y eh, ya no podían hacer la experiencia presencial, entonces la simulación se o se le obligó a hacer en línea y vamos a escuchar de esa experiencia también. Así que me gustaría pasar la palabra ahora a Nisrin y Marianne para escuchar sobre la primera iniciativa sobre la iniciativa de para padres y cuidadores en Líbano. Así que les pasó la palabra. Pueden proseguir. Muchísimas gracias, Elena. Me dejan saber si es que me pueden ver la pantalla. Sí, sí la podemos ver. Gracias. Entonces, muy buenas noches con todos. Yo soy Mariana Bud y así y con mi colega Nisrin vamos a presentar la adaptación que se hizo en Líbano sobre el COVID-19 que esto fue una intervención basada en evidencia. Este es una ONG que trabaja para mejorar el bienestar resiliencia de los niños que viven con violencia y conflictos armados. Entonces vamos a ver un poco el contexto de Líbano. Al momento el Líbano tiene una crisis económica muy fuerte con alto desempleo la pandemia y por supuesto la circunstancia de Beirut. Todos estos factores tienen un efecto a largo plazo en el bienestar de los niños y también en sus cuidadores. Entonces, el primer encierro en, Lemanon, en Líbano comenzó en marzo de 2020. Entonces, sí me, ¿sí me pueden ver la segunda diapositiva ya pasó. Qué bueno. Entonces, como mencioné, el primer encierro comenzó en marzo de 2020. Todas las actividades presenciales con los niños y sus cuidadores se puso en suspenso y se necesitó algún cambio y haciendo consultas eh, con la comunidad. ¿Cuál fue la, la, el punto de partido? Una evaluación rápida con los niños y sus cuidadores se hizo, así como un mapeo de los recursos disponibles en el país y las mejores formas de llegar a las personas. Como resultado, los cuidadores expresaron que están confrontando un nivel muy alto de estrés y que no tenían la posibilidad de manejar sus niños ni de ser padres de forma efectiva y que Podían recibir cualquier material mediante WhatsApp. Entonces, por eso se tomó la decisión de adaptar nuestro apoyo a nuestra intervención, a los cuidadores para hacerlo virtualmente. Entonces, antes de comenzar con la adaptación con mi colega Nisin, yo quisiera informar algo sobre la intervención de los cuidadores, que este es un apoyo psicosocial y que tiene como objetivo tanto madres como padres y tiene dos objetivos indirectamente es fortalecer a los padres para bajar el estrés y mejorar el bienestar. Entonces nosotros damos apoyo a los cuidadores, les damos muchas técnicas y nosotros también le damos a los padres estrategias y técnicas de para trabajar con sus hijos entonces esto fue el contexto entonces ahora voy a pasar la palabra a mi colega Nizrin para hablar más sobre la parte de la adaptación muchas gracias mariana yo voy a hablar sobre cómo adaptamos esta intervención para que tuviera una modalidad remota y en línea entonces como primer paso tuvimos que elegir los temas con base en la intervención inicial, vimos, encontramos siete temas para enfocarnos que también estaban basados en una consulta con la comunidad. Entonces nosotros elegimos siete temas que qué es el estrés y cómo manejarlo es pensar demasiado y cómo manejarlo, cuáles son los estreses de los niños y cómo trabajar con los estreses tóxicos de los niños. También tuvimos técnicas efectivas para los padres y acti actividades para los cuidadores para trabajar para utilizar con sus niños. Perdón que estoy con un problema. Voy a dejar de compartir y volver a compartir. Entonces voy a continuar hablando entonces, como un segundo paso, nosotros tuvimos que definir cuál era la modalidad de implementación y con base en la consulta con los cuidadores, ellos prefirieron y sugirieron que la mejor modalidad iba a ser el uso del WhatsApp. Entonces, con base en sus recomendaciones, nosotros elegimos el WhatsApp como la modalidad de implementación y también definí, decidimos que las mejores personas para realizar esta intervención fueron los facilita facilitadores del comité que habían implementado la modalidad presencial. Entonces, la primera parte que nosotros hicimos, tomamos el consentimiento de los cuidadores. Eh, esto le enviamos a los grupos de WhatsApp. Tuvimos 10 personas por, por grupo para no tener demasiada gente por cada facilitador y también para mantener el espacio para la interacción y la conexión entre las personas. entonces tuvimos una clara introducción tuvimos una guía sobre la implementación a través de la modalidad en línea tuvimos una clara introducción con claros objetivos para que los cuidadores no se sintieran que no habíamos cubierto sus expectativas y también para nosotros para no poner un alto nivel de expectativa también decidimos que íbamos a proporcionar dos sesiones por semana por supuesto con una fecha específica y hora para cada grupo también realizamos algunas sesiones y en, en una en un ambiente en vivo para que los cuidadores pudieran reunirse con los, los facilitadores para interactuar entre sí y también, por supuesto, para poder contestar cualquier pregunta o información de parte de los facilitadores. Y también teníamos la idea de mantener una uh, opción alternativa si es que los cuidadores no podían asistir las sesiones en vivo para poder escuchar la grabación y todos los mensajes de audio después. Y también de contestar a los facilitadores uh, durante el, todo el día hasta las seis uh, de la tarde después de cada sesión. Y el tercer paso fue, por supuesto, de estructurar la sesión remota. Entonces, en, en cada sesión teníamos el bienvenido, el check-in. También teníamos el facilitador luego. Preguntaba a las participantes sobre su práctica en casa para interactuar y ver qué es lo que les, les fue bien, qué es lo que se tenía que mejorar y cuáles eran los desafíos. Y luego íbamos al tema principal y luego una discusión sobre el tema, el facilitador. Luego as, asignaba unas prácticas para la casa. Entonces, como mencionó Marian, teníamos ejercicios eh, y tenían que probar las técnicas y luego volver y hablar sobre cómo les fue. Entonces, al final de la sesión tuvimos un feedback y recomendaciones y con una sesión de cierre. Entonces, viendo que nosotros siempre les recordábamos a los cuidadores sobre la línea de ayuda por teléfono, el, el número de teléfono de la línea de ayuda nacional para poder pedir apoyo cuando ellos sentían un alto nivel de estrés o cuando se sentían incómodos. Así es como se manejó durante todas las sesiones y por supuesto estábamos aprendiendo y estábamos como tratando de entender cómo adaptar y ajustarnos según se requería. Entonces ahora vamos a hablar de los desafíos y cómo Intentamos mitigar estos desafíos. Entonces voy a hablar un poco primero sobre el problema con el internet. Tenemos algunos cuidadores que no podían descargar los, uh, las grabaciones de audio. Entonces lo que intentamos hacer para poder responder a este desafío fue de dar uh, tarjetas de internet y tratamos de grabar los audios en mp3 y entregarlos a los cuidadores y las, el segundo desafío yo creo que todos ya saben de esto que es la situación socioeconómica del Líbano y también la demanda muy alta de los, las necesidades básicas que realmente los cuidadores tenían otras responsabilidades muy fuertes, entonces lo que intentamos hacer para mitigar este desafío fue de conectar y coordinar con otros sectores, con otras organizaciones para poder tener esa referencia y también de responder a estos desafíos. Y el tercer desafío que voy a hablar... De, de, que, está, que los cuidadores realmente tenían muchos desafíos en cuanto a ser padres. Entonces, lo que hicimos, tuvimos nuestro um, equipo de gestión de casos para trabajar estos temas y los, las técnicas para poder dar apoyo a los padres. Nosotros les referimos eh, con estos desafíos específicos a nuestro equipo de gestión de casos. Y yo ahora voy a hablar de las herramientas entonces cuando estábamos haciendo la modalidad presencial nosotros por supuesto como todos nosotros siempre estábamos midiendo el impacto de nuestras intervenciones de nuestro trabajo con una situación y con una modalidad en línea y remoto, pero no lo pudimos hacer. Fue muy difícil medir ese impacto y cómo estábamos añadiendo positivamente, agregando positivamente el bienestar de los cuidadores y no para dejar una expectativa muy alta. Lo que intentamos hacer fue realmente eh, utilizar Herramientas sencillas para ayudarnos a verificar si es que los cuidadores estaban felices con las sesiones, si es que estaban practicando las técnicas, si es que estaban eh, satisfechos con lo que estábamos proporcionando. Ahora voy a... Pasar la palabra a Marianne, quien va a continuar con los resultados positivos que tuvimos. Después de todos los desafíos que tuvimos y con Nisirrin, es muy bueno enfocar un poco en los resultados positivos. Entonces, lo que no fue tan bueno para nosotros fue el uso de los métodos en línea. Los cuidadores... Estaban felices de usar, utilizar los métodos offline porque podían escuchar la sesión o los audios cuando quieran. Otra Otro resultado positivo fue que el aspecto de género que también estaba asociado con la entrega remota porque lo que vemos es que estaban participando cada vez más en las sesiones porque son los que eligen el momento en que quieren participar. También es importante mencionar que los cuidadores sí estaban interesados en involucrarse y el número de gente que se salieron de las sesiones fue muy poco. La mayoría de los cuidadores decían que las técnicas proporcionadas fueron realmente efectivas para ellos y que, y, que las estaban eh, implementando al final. Algunas recomendaciones que nos gustaría compartir con ustedes para otros que están haciendo estas técnicas remotas. Nosotros aprendimos que es muy importante enfocarse en los elementos claves. Tiene que ser rápido y muy directo. Esto es cuando los padres o dependiendo de la forma en que los padres o los cuidadores pueden escuchar es seleccionar los tópicos que son muy relevantes al público y también al contexto, por supuesto, de utilizar una una muy simple, mantenerlo muy corto. Nosotros nos aseguramos después de muchos intentos que las grabaciones no queríamos que tuvieran más de tres minutos para que la gente pueda escuchar y no aburrirse y entender muy bien los mensajes claves. Fue, es muy importante hacer seguimiento con los cuidadores, entonces no es cuestión de solamente mandar los audios y hacer la sesión en vivo. Y también dar links a otros recursos y fuentes de apoyo. Entonces, desde nuestro lado, Nistrin y yo les agradecemos y estaremos dispuestas, disponibles para recibir cualquier y contestar cualquier pregunta que tengan al final del webinar. Muchísimas gracias, Nistrin y Marianne. Eso fue muy interesante entender y escuchar de esta experiencia en Líbano. Ahora un recordatorio para nuestro público también. Si es que tienes preguntas, nosotros las podemos tomar al final de la presentación. Entonces puedes anotarlas en el chat y conforme vamos haciendo la presentación. Ahora voy a pasar la palabra a Charlotte Bergen de la Interagency Network on, on Education Emergency. Así que Charlotte, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Elena, y qué bueno escuchar esa primera presentación. Muchísimas gracias. Entonces, espero que me puedan ver mi pantalla y escucharme bien. Entonces, como mencionó Elena al inicio, yo voy a estar hablando de cómo adaptamos la capacitación de estándares mínimos de INE en respuesta a la pandemia global. Entonces, voy a hablar un poco de esto con unos eh, Reflexiones, si sí, bien es cierto, fue un tema de, de responder y reaccionar con una nueva forma de hacer las capacitaciones. Tuvimos muchas lecciones aprendidas que se van a aplicar más allá de la pandemia global. Entonces, muy rápidamente, espero que todo el mundo sabe quién es INE. Pero nosotros somos una red global de muchos diferentes tipos de miembros. Son agencias de la, de la ONU, ONGs, donantes, gobiernos, universidades, escuelas, etcétera, etcétera. Tenemos más de 18 mil miembros individuales y estamos en más de 190 países. Existe para sus, sus recuerdos, para sus eh, miembros. Y nuestra misión es de asegurar el derecho a una educación segura, relevante para todos los que viven en contextos de crisis emergente y emergencia a través de la prevención, eh, la respuesta y, y la recuperación. Y ahora la verdad es que estamos aumentando nuestra colaboración con la alianza y estamos muy felices de estar con ustedes el día de hoy. Entonces, en la capacitación que yo les, les indiqué, algunos seguramente ustedes conocen algunos de los eh, estándares, los estándares mínimos para la educación que lo tenemos aquí tengo una copia entonces realmente es un recurso clave para nuestro sector y otros sectores también entonces los estándares promueven un nivel mínimo de acceso a educación de calidad para todas las personas incluyendo los que son afectados por emergencias y son basados en la convención para los derechos del niño educación para todos y el um, y, y la declaración humanitaria. Y también creo que muchos de ustedes conocen los estándares eh, de humanitarios. Y similar a estos estándares, esto es un esfuerzo muy colaborativo de desarrollar los estándares y mantenerlos actualizados. Eh, tenemos muchos educadores en, en todo el mundo que trabajaron en desarrollar estos y actualizarlos. Y realmente es, son un marco para eh, la rendición de cuentas y calidad en el sector. Entonces, nuestro rol como INE en apoyar y facilitar este tipo de capacitaciones. Nosotros lo que queríamos era encontrar una forma de poder continuar estas capacitaciones y, es cierto, no podíamos viajar, eh, o sea, para poder hacer el tipo de taller presencial que siempre hacíamos y teníamos realmente muchas solicitudes de nuestros miembros que estaban incrementando durante la pandemia para este tipo de oportunidades. Entonces fue muy importante para nosotros adaptarnos rápidamente y ver cómo podíamos continuar con esas capacitaciones. Entonces, ¿cómo era la capacitación? Nosotros elegimos esto al, al nivel uno del marco de competencias y estoy muy feliz de mencionar los recursos. Entonces tuvimos tres eh, metas. En la primera era esperábamos que los participantes pudieran explicar la importancia, el, el propósito y la estructura de los estándares mínimos, de comenzar a adaptar y aplicar los, los estándares mínimos a su propio trabajo. Y el tercero que era tan importante era la oportunidad de contactar, de conectarse con los colegas que están utilizando los estándares mínimos estándares mínimos en otros contextos y es este punto de conexión que realmente se volvió una prioridad a lo largo de la capacitación. En cuanto a cómo era, con más detalle, era, este, era una capacitación abierta a todos nos, nuestros miembros, es gratis y la verdad es que no podemos creer la respuesta que tuvimos y el número de personas que querían participar y, y esperamos seguir con, entregando estas capacitaciones, de, decidimos hacerlo por Zoom, que es una plataforma que conocemos muy bien en INE y muchos de nuestros miembros utilizan. Tratábamos de, de limitar el uso de otras tecnologías para que fuera más accesible para nuestros miembros. Entonces utilizamos Zoom, los breakout rooms y documentos Google para hacer los trabajos colaborativos y el y, y, Pero eso fue básicamente las aplicaciones únicas que nosotros utilizamos. Fue como tipo taller, entonces la capacitación se hizo durante tres días, cuatro horas cada día, pero con descansos normales porque vi que mucho tiempo en pantalla era muy difícil porque son 12 horas en total, entonces el formato realmente difiere un poco dependiendo del idioma, y pero básicamente es esa la metodología. Entonces intentamos hacer 15 a 20 participantes para que pudiera ser muy interactivo y por lo menos dos como que experiencias y practicantes que estaban facilitando la capacitación. Entonces, la capacitación fue muy interactiva. Entonces, lo que intentamos fue de pensar en actividades para lograr las metas que, que buscaríamos en presencialmente. Pero como van a ver en el contenido de la capacitación, hay mucho sobre utilizar estudios de caso, todo el día 2 es eh, también es donde los participantes están trabajando en grupo, entonces intentamos mantener esa como sentido interactivo y participativo. Entonces también hicimos seguimiento y apoyo. Entonces luego de la capacitación un mes después nosotros preguntamos a los a los participantes que nos presentara una hicimos un grupo en skype para que los participantes pudieran mantenerse en contacto entonces me encantaría compartir más detalles sobre el formato si es que quieren saber y solamente para que entiendan entonces un poco de antecedentes hicimos una encuesta inicial con los miembros hicimos dos pilotos para entender si es que esto iba, iba a funcionar cómo iba a funcionar y desde entonces eh, pues hemos hecho 16 capacitaciones en 2020 tuvimos 225 participantes de 63 diferentes países y 190 diferentes organizaciones y nos comprometimos a hacer estas capacitaciones en todos nuestros idiomas de trabajo entonces inglés francés árabe y portugués y español pero el español no lo pudimos hacer el año pasado pero ya lo vamos a hacer este año también tenemos un dashboard de datos con un mapa y muchos visuales para ver cómo va la capacitación los números etcétera entonces también hicimos una evaluación al final del 2020 y tenemos un informe sobre Hicimos un proceso de lecciones aprendidas de forma interna y, y yo puedo compartir estos recursos. Entonces yo sé que estoy poniendo como citas muy positivas. También tuvimos desafíos, pero la verdad es que tuvimos mucha retroalimentación positiva que realmente estaban felices con esta metodología y quieren verlo más. Pero tal vez esto es solamente una foto de todas las caras. Yo, yo, yo siento que pasé los últimos seis meses y entonces fue tan lindo pasar con los colegas en todo el mundo que estaban en crisis adicionales, crisis existentes. Pero además de la pandemia, fue como muy importante reunirnos. Entonces, algunas cosas claves. Eh, formalmente en eh, relación con las lecciones aprendidas, decimos una evaluación basada en datos de autorreflexión que es muy útil y eh, tenemos mucha información en esos datos. Yo creo que lo principal es que estamos muy felices de ver un crecimiento en el, en el entendimiento y confianza en los estándares. Entonces, 93,5% de los participantes reportaron más confianza y el promedio. Reportó un un incremento de 85% en confianza. Como dice, la capacitación me hizo ver la presencia de los estándares en casi todo lo que hago en mi trabajo. Fue informativo y muy centrado en el que aprende al final de los tres, tres días, parece que mi perspectiva ha cambiado y también escuchamos de los participantes en los estudios de caso, pero sí nos, nos ayudó en esto de la aplicación, que teníamos como miedo de que esto iba a ser muy difícil. Pero como mencioné al inicio, una de las cosas más importantes que no habíamos anticipado fue esas, ese sentido de conexión. Y muchos comentaron en sus evaluaciones que ese sentimiento de estar conectado con sus colegas. Y yo creo que esto fue especialmente importante en un momento cuando las personas se sentían muy desconectados y aislados. Entonces, esta posibilidad de reunirse en pocos días con otros colegas que estaban viendo otras, eh, con otros colegas. Esto fue tan inesperado, pero muy positivo. Entonces, hubiera sido bueno hacer la capacitación en presencialmente, pero creo que una sesión Presencial no hubiera tenido tan gran variedad de participantes con tantos diferentes antecedentes. Entonces yo solamente voy a compartir para cerrar algunas reflexiones y, y siguientes pasos de este proyecto. Proceso y pa, pa, para contestar sus preguntas, yo creo que uno de las como desafíos más difíciles, pero también beneficio era el tema del uso de Zoom y por supuesto tuvimos problemas con conectividad para muchos de nuestros ni, de miembros que para tener esa conexión durante tres días fue un desafío muy grande y no podían conectarse todos los días. Pero en cambio nos dio como un alcance mucho más grande con los participantes cuando lo hacemos en um, Presencialmente no podemos viajar tanto, entonces hay una limitación, pero si lo haces, lo haces en una ciudad capital, entonces no todo el mundo puede asistir. En cambio, en estas capacitaciones teníamos gente de áreas muy remotas que podían unirse a la capacitación. Entonces la verdad es que sí podíamos llegar a muchos más miembros. Entonces nosotros vimos el desafío de de este uso de la tecnología. Entonces, la recomendación para nosotros, nos gustaría utilizar estas, estas capacitaciones por Zoom, más allá de la pandemia, porque es una buena forma de nosotros poder obtener el impacto de las capacitaciones. Pero queremos que sea parte de un modelo holístico de capacitaciones. Entonces, estamos haciendo módulos de e-learning de e que, que, que pueden hacer eh, no online todo el tiempo. Y nos gustaría, sí, hacer ciertas capacitaciones presenciales también para que nuestros miembros puedan acceder a los tipos de capacitaciones que les sirven. Otro desafío o recomendación que se conecta mucho con estas conexiones globales de tener nuestros colegas en Siria, que, que, que se conecten en, de gente de refugiados en, en el norte de Uganda. O sea, es muy fuerte, es muy poderoso. Entonces también durante este tiempo, pero también nos habíamos dado cuenta que hay mucho valor en el contento que es específico al contexto y cuando lo hacemos presencialmente generalmente pasamos mucho tiempo en pensar en cómo podemos podemos hacer la capacitación lo más relevante posible. Entonces, los desafíos y beneficios aquí. Entonces, ¿cómo lo vamos a llevar adelante? Nosotros vamos a hacer unas uh, capacitaciones temáticos piloto, pero también vamos a hacer algunas capacitaciones enfocadas en un cierto país. Entonces, sobre los estándares en, en, en, en la respuesta siria. Entonces, les vamos a, con, uh, a ir contando cómo nos va con esta metodología. Y también es, es difícil, entonces es muy difícil hacer estas capacitaciones cuando estás compartiendo la pantalla, hablando con la gente en el chat, facilitando, eh, haciéndolo lo más participativo posible. Y, te, te, y, y nosotros como los um, facilitadores, la logística, entonces estamos viendo eh, un modelo para capacitar a los capacitadores, para cómo podemos tener más, eh, más personas involucradas para que puedan liderar las capacitaciones a Futuro, ya que se puede hacer desde cualquier sitio así que nos emociona ver esa posibilidad este año y para terminar nosotros lo que vimos es ver lo que es posible vía zoom que puedes tener un alto nivel de interactividad y interacción humana a mí me encanta hacer las capacitaciones presencialmente y no es lo mismo pero creo que nos sorprendimos con el hecho de que sí lo puedes hacer tan participatorio y como una recomendación yo creo que nosotros aprendimos durante estas capacitaciones de realmente dar espacio para la experiencia compartida y de crear esa posibilidad en las capacitaciones para que los participantes puedan hablar de su experiencia y, y generar esas relaciones. Y eso fue algo que lo incluimos cada vez más en las capacitaciones y solo aprender conforme vamos avanzando y tratar de fortalecer y mejorar. Y esto ha sido clave. Hemos reanudado las capacitaciones para este año. Esperamos hacer por lo menos uno al mes para nuestros eh, miembros en los diferentes idiomas entonces es algo que nosotros sí queremos llevar adelante con las lecciones aprendidas de este año y ha sido maravilloso tener los colegas de protección de los niños ha sido maravilloso ver a algunos de ustedes ahí conforme tratamos de conectarnos con esto eh, con los otros grupos y siempre estamos eh, viendo los est los estándares de child protection también entonces ahí dejó la información espero que les dé un sentido de cómo hicimos esa pero estoy muy feliz de contestar cualquier pregunta que tengan y voy a poner algunos de los links que mencioné, los voy a poner en el chat después una vez que terminemos y Elena te regreso a ti y muchas gracias por toda la ayuda el día de hoy. Excelente, Charlotte. Muchas gracias. Qué excelente escuchar sobre esto y también feliz de estar con nuestros colegas. Y ahora con Joy en World Vision International. Entonces vamos a escuchar de Joy y luego vamos a poder contestar algunas preguntas. Muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias con todos. Yo quisiera tomar la oportunidad para presentarles cómo es que nosotros entregamos el plan de capacitación que nosotros hacemos eh, para World Vision de forma interna. Entonces, solamente para darte una vista general de nuestro programa de aprendizaje, este es un aprendizaje que inicialmente está planificado para siete meses. Para eh, capacitar a 30 personal utilizando varias metodologías y debido a COVID-19 tuvimos que extender el programa a 11 meses para dar un poco más de tiempo para nuestros participantes terminar sus eh, tareas. Entonces, como pueden ver, hay cuatro componentes en este programa y. También los cuatro componentes, tres no no requirieron cambios porque se podía hacer como aprendizaje a distancia a distancia y con una reunión virtual. Lo único que teníamos que adaptar debido a la situación fue de cambiar los elementos presenciales a un taller en línea y de a una algo que era cinco días eh, presenciales, hicimos cuatro medios días de, e de taller en línea. Entonces voy a hablar un poco más ahora de nuestra experiencia. Entonces esto es solamente una agenda para que tengan una idea de cómo nosotros planificamos la capacitación y las primeras cosas que nosotros sabíamos que teníamos que cambiar del presencial a en línea era de revisar bastante nuestra agenda, modificar, porque el, tuvimos mucho menos tiempo de cinco días a solamente sesiones de tres horas durante cuatro días. Entonces con el equipo de facilitación lo diseñó para tener el ejercicio de simulación como nosotros vemos el valor práctico de hacer una simulación en un proceso de aprendizaje entonces como pueden ver aquí de, en la agenda la forma en que integramos la, el ejercicio de simulación entre las presentaciones entonces, la secuencia de estas simulaciones y ejercicios se habla de cómo se evolucionó el sistema y nosotros hicimos un contexto eh, de ficción eh, falso para nosotros eh, poder entregar eh, información sobre la situación en su evolución. Entonces, aquí es algo de la información de eh, antecedentes de los países, digamos, eh, ...de ficción que habíamos utilizado para esta simulación y son videos. Tenemos cinco series de videos que desarrollamos sobre el contexto de Susuland y Kakastan ...que son países de la ficción inventados. Entonces, son, es una situación de emergencia con conflictos y desplazamiento en, en diferentes países. Acceso humanitario limitado... También rutas eh, de migración muy arriesgoso eh, y también un ciclón muy fuerte que estaba llegando a la costa de este Susuland. Entonces entregamos esto con los mapas y los reportes de situación. Y, y creamos esa información y la enviamos a los participantes antes de realizar el, el taller para que ellos pudieran alistarse y les dijimos que tenían que leer toda la información y ver dos videos que les habíamos enviado antes del taller para que pudieran realmente comenzar de una ya entendiendo los escenarios. Entonces también antes del Taller, nosotros hicimos cinco organizaciones, también ficción de ficción, entonces que estaban como que eh, asesores de protección de los niños y para darles un poco de preparación también hicimos una tarea. Antes del taller a cada participante para que pudieran eh, entender y acostumbrarse a hacer reuniones virtuales y tenían que acordar un canal común de comunicación donde iban a mantener la comunicación y también subir todos sus documentos para poder presentar sus tareas. Entonces esta preparación fue muy importante. No todos entendían cómo eran las, las plataformas en línea, entonces estas tareas antes del taller les dio la oportunidad de practicar y también de trabajar juntos como equipo, con, ya que nunca se habían conocido antes de esa forma. Entonces, el primer día de este eh, taller en línea, hicimos una sesión de declarar la emergencia de nivel 3, así como mostrarles un video de noticias. Entonces, les voy a dar solamente una idea de cómo lo hicimos en el taller. Entonces, primero les voy a enseñar... We We Entonces no queríamos asustar a la gente, pero utilizábamos este sonido para anunciar que todos estaban en una situación de emergencia de nivel 3 y que tenían que alistarse y responder. Y luego de eso, nosotros también les enseñamos un video sobre noticias sobre la situación en Susuland y Kakastán, que les voy a dar solamente un minuto para que tengan una idea de cómo era. Good afternoon. Let's Buenas get noches, vamos a ir a las noticias. El ciclón Saga hizo inundaciones con, con muchos problemas en la costa con vientos de hasta 120 kilómetros por hora. Hasta ahora el ciclón ha matado más de 800 personas con más de 2,000 personas heridas. 5,000 familias han estado desplazadas y 4,3 millones de personas han sido afectadas. El presidente Moma Phillip en una conferencia nos dijo lo siguiente. El gobierno está haciendo todo lo que podamos para asegurar que la situación regrese a la normalidad. Es, agradecemos la solidaridad internacional para responder al desastre. Si bien es cierto, la fuerza de la tormenta ha bajado ya que ha cruzado, ha, ha llegado a tierra. Igual tiene mucho viento y mucha lluvia. Antes del ciclón Susuland ya estaba confrontando desafíos muy grandes para poder responder a la a la propagación del virus B entonces muchos de estos centros se han se han convertido en centros de cuarentena el ciclón es un, una crisis sobre una otra crisis entonces este es el video que nosotros desarrollamos como pueden ver todo el escenario fue creado incluido el presidente de Susuland nosotros no les llamamos COVID 19 les llamamos virus B. Para, para que se reflejara una situación similar a la que estamos confrontando. Entonces, toda esta situación y los videos utilizamos estos formatos para enseñar a los participantes. Entonces, para compartir con ustedes algunas de las cosas claves que identificamos en este, esta simulación y taller en línea sobre los altos niveles de participación que tuvimos, y aquí la simulación, que teníamos de eh, que también hicimos en los grupos pequeños aquí cada persona tenía su rol para jugar en este escenario específico se les dio una tarea específica como pueden ver algunos de nuestros colegas los facilitadores en los grupos inclusive cambiaron sus nombres en el zoom para que fuera más real entonces como puedes ver sam taylor que eh, había también participantes que cambiaron sus nombres a su eh, ONG de ficción como Mission Fund que puedes ver en la pantalla y también eh, le pedimos al facilitador que hiciera como que utilizara algunas cosas como por ejemplo eh, sombreros para poder eh, realmente entrar en el papel de los miembros de la comunidad o tal vez una bufanda como mujer. Cuando estábamos como una, una, una mujer de una aldea, entonces esto le hizo como que más real y esto también aumentó el nivel de participación. Y otros eh, éxitos que vimos que recomendamos fue el desarrollo o el uso de animaciones de video para un aprendizaje basado en escenarios. Entonces en la simulación presencial podemos desarrollar esa información para poder um, compartir con los participantes. Pero lo que vimos es que no es tan útil compartir como cinco páginas de información en un ambiente en línea. Entonces, lo convertimos en una animación por video. Entonces, cuando teníamos que describir el escenario, teníamos que mostrar un video. Y así es como pueden ver um, al, en, en las imágenes, entonces esto, per permite a los participantes poder seguir el desarrollo de las historias. Otro éxito que tuvimos fue la capacidad de practicar el aprendizaje y los escenarios. Entonces, aquí solamente les estoy enseñando cómo vinculamos el final de la simulación de cada día con los, las tareas que tienen que hacer posteriormente, es decir, las tareas para, para hacer en casa. Entonces, por ejemplo, tenían que asistir a una reunión CPWG. Entonces, de ahí salían algunas tareas que cada miembro tenía que entregar para el día siguiente. Y luego tenían que utilizar las mismas herramientas. En el, el la siguiente ejercicio de simulación en el día 2 y el día 3. Entonces, mediante este diseño de la simulación, entonces los participantes podían realmente practicar qué es lo que habían hecho en la simulación y también utilizar las tareas para mejorar eh, la experiencia de aprendizaje. Uh, in terms of the challenge, uh, en, en términos del desafío, nosotros incluimos la observación de los participan participantes durante la simulación en línea, pero lo que vimos es que fue bastante desafiante, especialmente con estas competencias de comportamiento. Y una de las medidas de mitigación, si es que tú estás haciendo un programa de eh, más largo plazo, tal vez tienes que utilizar este marco de competencias desde el inicio de tu programa de capacitación para permitir más tiempo y espacio para la observación. Entonces, otros desafíos que nosotros confrontamos tenía que ver con los esfuerzos y el tiempo requerido para planificar y diseñar la simulación en línea. Entonces. Estos que estaban que, que tenemos aquí son los materiales que yo desarrollé para mi taller en línea y específicamente para la, el ejercicio de simulación. Y también hay consideraciones específicas en cuanto a la planificación y los arreglos cuando estamos haciendo la simulación en línea. Y una de las cosas claves que tenemos que asegurar de que las instrucciones sean muy claras para que cuando los facilitadores están ingresando a las diferentes salas para saber exactamente qué es lo que se les requería, qué se les esperaba y cómo mover del grupo pequeño al grupo eh, general y las simulaciones y las tareas, o sea, cómo Manejar todo eso. Entonces, esto fue un poco sobre la práctica y la preparación que se tuvo que hacer. Y el otro desafío que también confrontamos fue cómo hacer que la simulación sea lo más real posible. Entonces, imagínate que estás haciendo una simulación a distancia y algunos participantes no pueden eh, encender su video. Entonces, sentían que tenían que, que hacer algo real. Entonces, en la mitigación fue que teníamos que, re, que repetir que tenían que dejar esta, esta falta de creencia y tratar de realmente participar. Entonces, esto es algo que se tiene que repetir a lo largo del taller. Y en términos de la recomendación, lo clave fue de tener tiempo suficiente antes de la simulación para desarrollar instrucciones claras de crear los grupos lo antes posible, de planificar como una práctica con el equipo de facilitación antes de iniciar el taller para que, para tener un ambiente muy cómodo y tener un contexto muy real lo antes posible. Entonces eso es todo lo que puedo reportar y estaré aquí para contestar sus preguntas. Muchas gracias Joy y también por mantener a todo el mundo despierto. Entonces, yo creo que eso, el, la sirena, me encantó. Bueno, entonces, tenemos algunas preguntas que yo creo que nuestros panelistas ya han uh, lo pueden ver en las preguntas y respuestas de Zoom. Entonces, si hacen clic ahí, van a poner ver cuáles son las preguntas y respuestas. Hay algunas preguntas que no se han contestado y una de las cuales es, y lo siento, si no te puedo... Eh, pronunciar bien a bebé entonces a bebé está preguntando qué tal una situación en la cual la conectividad es un gran desafío y la gente tienen casi o casi nada o no acceso a dichos medios eh, sin mencionar el tema del el conocimiento técnico. Entonces, el día de hoy hemos estado presentando, como dijo Katie en el chat, estos son ejemplos de la entrega en línea de las actividades del programa, como por ejemplo, la iniciativa para los cuidadores de World Vision o esfuerzos de desarrollo de capacidad, como presentó Joy y nuevamente como esto de, de iniciativas de desarrollo de capacidad, como habló Charlotte. Entonces, en términos de los lugares donde no tienes conectividad, uno de los que nos, estudios que nosotros recolectamos fue hacer un programa en radio, por radio, que eh, enfocado a los cuidadores en varios diferentes áreas entonces esto es algo que eh, lo vimos en la publicación que esto va, va a estar salir en la página web de la alianza entonces puedes buscar eso a bebé otro ejemplo de videos que luego son compartidos de forma comprimido entonces esto fue utilizado por en sus eh, con sus propios Aliados y esto es algo que lo podemos ver y nosotros hemos visto la publicación de estudios que vamos a publicar en la página web de Alliance muy pronto, pero yo estoy escuchando más un interés eh, de saber más de esto. Entonces vamos a mantener los ojos abiertos en cuanto a ver más estudios um, en este respecto. Luego tenemos otra. De una pregunta más larga de Saúl Chirume, espero que haya pronunciado correctamente su nombre y dice gracias por compartir sus experiencias adaptando el modo de entrega a remota realmente reflejan nuestras experiencias aquí en Swaziland conforme hicimos adaptaciones en nuestro compra programa que es prevención de GPB. Eh, padres y clubes y sociedad y servicios sociales. Vimos que el trabajo remoto puede excluir ciertos beneficiarios que no tienen acceso a teléfonos móviles. Eh, los grupos de WhatsApp, Zoom, Skype. Sin embargo, trabajó bien para la capacitación y la supervisión de apoyo de los grupos comunitarios y la gente de trabajo de servicios sociales conforme les dimos eh, di dispositivos para telework. Mi pregunta es cómo ustedes manejaron la movilización de beneficiarios en el contexto del encierro y los temas de inclusión para los beneficiarios que no tenían teléfonos. Así como. Todos nuestros, voy a pedir a nuestros panelistas que eh, yo puedo decir algo inicial, pero yo creo que sería muy interesante escuchar de Nizerin y Marian, si es que tienen algunas herramientas a este, en este respecto. Yo creo que dar um, paquetes de datos es algo que se ha recomendado. A través de muchos de los estudios de caso que hemos recolectado y seguramente es algo que se puede circunvenir este problema de la disponibilidad. Entonces, eh, respecto de la movilización de beneficiarios en el, la cuarentena, lo que alguna de las experiencias que hemos visto respecto del uso de contextos que ya estaban establecidos dentro de las comunidades para apalancar un poco y ayudar mejor con la participación me gustaría escuchar Denis vin y marian para que nos hable un poco de esto no para ponerles en un momento difícil pero bueno yo puedo contestar y marian tú puedes agregar algo lo que yo quisiera decir es que nosotros trabajamos a través de un enfoque comunitario eso quiere decir que nuestra implementación va a través del equipo de aliados que están dentro de la comunidad donde ellos pueden difundir las cosas y contactarse y, y evaluar y hacer todo en el campo. Lo que nosotros hicimos fue que todo, todos nuestros evaluaciones se realizaron por teléfono. Llamamos a los cuidadores, llamamos al equipo de los eh, aliados y también nosotros pudimos hablar con los niños, con el consentimiento de sus padres. Esto es como la primera parte de la pregunta y la segunda parte, Marian puedes agregar, porque ya me olvidé lo que iba a decir, sí, para llegar a las personas que no tienen acceso a sus teléfonos. Oh, ni ninguna conexión de internet desde el mapeo que nosotros hemos hecho hemos hecho mapeo con toda la gente con quienes trabajamos la mayoría de ellos tienen teléfonos pero algunos los que no tienen un teléfono lo que nosotros decimos fue movilizar nuestro presupuesto para poder comprar receptores donde pusimos todos los datos y y les entregamos ese receptor y hicimos seguimiento con ellos a través de facilitadores comunitarios que podían, por ejemplo, ir a los campamentos o, o las comunidades. Entonces, yo espe hubiera, espero que hayamos contestado su pregunta. Una cosa es, tuvimos que tomar en cuenta todas las medidas. Si es que quieren entregar cualquier dispositivo, tienen que entre, enseñar al cuidador cómo manejarlo, cómo comunicarse, o lo que sea, ¿no? Okay. Excelente. Muchas gracias, Marianne y Nirene. Qué bueno es saber de su experiencia. Yo solo tengo algunas preguntas, ya que no creo que hay más preguntas de los participantes una de la, la pregunta es para Charlotte yo creo que tú utilizaste el término, o definiste Zoom como algo que tiene la potencia de tener un alto nivel de interactividad y que utilizaste muchas actividades um, participativas. Y me gustaría saber un poco más. Tengo curiosidad sobre tal vez un ejemplo de este tipo de actividades eh, participativas. Sí, claro. Yo creo que los grupos pequeños, los breakout groups que hemos visto, realmente han cambiado todo en cuanto a permitir las discusiones en grupo y la verdad es que utilizamos eso mucho y también eh, nos aprovechamos de la posibilidad de compartir los documentos en Google, entonces en el día 2 hay un estudio de caso de, en una tarea donde juntos desarrollan una presentación juntos en algunas horas entonces pueden colaborar y conectarse de esa forma, pero también pudimos desarrollar algunas actividades más cortas a través de Google Jamboard, no sé si lo conoces pero un poco sentimos que recrea ese como, como pa papelógrafo y no Notas eh, posted que, que pudimos utilizar, hacer actividades y eh, mover cosas. Entonces, fueron algunas de las cosas que teníamos que pensar un poco diferente a lo normal. Y también quiero alentar a las personas a hacer las cosas en sus eh, espacios con los recursos que tenían y compartir eso con la gente en la pantalla. Entonces, sí hay diferentes cosas que puedes hacer. No estoy diciendo que nosotros creamos, eh, replicamos la, la experiencia presencial, pero sí nos sorprendimos de cuáles. ¿Cuántas formas podemos utilizar para mantener la interacción en estos pequeños grupos? Y no lo podríamos haber hecho sin esto de los grupos pequeños breakout. Muchas gracias, Charlotte. Qué interesante escuchar. Y yo creo que eso también se conecta con lo que estaba diciendo Joy en cuanto a tener una simulación eh, que realmente puede hacer la diferencia. Dentro de una capacitación en línea. Entonces ahora sé que tenemos algunas preguntas más. Tal vez no vamos a poder ver todas, pero voy a poner uno más a los panelistas que dice es de Olon Chimet. No sé si contesté, si dije correctamente. Dice, ¿qué dirías que fue lo más importante para que los participantes se mant... tuvieran participadas en el éxito de estas capacitaciones en línea? No sé, Joyce, si tú puedes compartir algunos pensamientos sobre esto. Sí, muchas gracias y gracias por la pregunta. Yo creo que la clave es realmente de dar un rol al participante para que se sientan que tienen un objetivo en su participación. Y yo creo que algunos de los desafíos de la reunión de Zoom o los talleres cuando hacen estas discusiones en grupo pequeño, algunos participantes sienten que pueden relajarse o que tal vez no tienen que participar, pero si sí, en cada uno de ellos puedes um realmente dar a cada participante un rol o una tarea específica que va a mejorar e incrementar su participación. Esto no sé si alguien más tiene alguna sugerencia distinta. ¿Hay alguien más que quiere agregar algo a esta respuesta? Lo que iba a decir es que nosotros lo que vimos es que hubo un alto nivel de motivación y de participación. Y yo creo que esta es la naturaleza de que sea un curso voluntario. Entonces llegaron con muchas ganas de participar, pero yo creo que esa conexión que se entiende que podían conocer a los demás participantes que eran como un cohorte en esos días. Y esto realmente en este punto estaba de hablar de eso de la construcción de relaciones. Si bien es cierto, es en línea, pero yo creo que poner nombres con las caras y reconocer a las personas y dar y realmente ayudar con la motivación de las personas. Eso. Muy bien, yo creo que ya se nos acabó el tiempo y yo creo que vamos a tener algunas preguntas que vamos a poder eh, contestar eh, con, y, y podemos darles la grabación. Como saben, esto lo estábamos haciendo en vivo en nuestra plataforma de redes sociales. Entonces, pueden ver la grabación y también vamos a compartir en el canal de YouTube de la Alianza. Entonces, voy a solamente tomar una, un segundo, para agradecer a Marianne y y Joy y Charlotte por habernos dado la información sobre sus iniciativas tan maravillosas. Y para todos ustedes, muchas gracias por su participación en el webinar. Y nuevamente, reconocemos el nivel de apoyo que hemos eh, recibido de del, del, um, del US the Bureau of Humanitarian Assistance. Y muchas gracias. Entonces, que tengan un lindo fin de semana que tienen, para los que tienen el fin de semana libre. Muchas gracias.